Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas aquí en el stand del de Grupo Villanueva, aquí en la Expo JUI 2022, edición número 15, día número 5 de la Expo JUI, como siempre. Mucha gente ya recorriendo la ciudad cultural, acompañándonos aquí en el gran stand que tiene esta empresa, ¿eh? la gente de Valerza, la gente del Grupo Villanueva, que está presente acá en el lugar, en el sector C4, aquí en la Expo Hui 2022. Hoy queremos hablar específicamente de este gran proyecto del Hotel Amerian que tiene el Grupo Villanueva, y para eso vamos a presentar al arquitecto Sebastián Fugaza. Seba, ¿cómo no? Gracias por ¿Qué tal? Bien. Gracias por invitarme. ¿Qué significa, sea para ustedes, eh, vos como arquitecto metido ya directamente en este gran proyecto del Hotel Amerian, estar aquí presente en la Expo 2022? Una satisfacción enorme participar de uno de los edificios más importantes que se van a hacer en los últimos tiempos en Jujuy. Así que muy, muy contento y expecta muy expectante de lo que va a pasar con esto. Eh, recién inicia, el proyecto está en marcha, así que nada, mucho por delante, pero encaminando. Vos sabés que hay mucha gente que ya se ha acercado a preguntar, ¿no? Sobre el hotel, sobre la posible inversión, ¿no? Que sabíamos que Pablo lo contaba aquí, eh, va a ser eh, tirado a nivel nacional en noviembre, primero aquí en y después en noviembre a nivel nacional. Hay una gran expectativa de la gente también, se va ¿son conscientes de eso? Sí, sí, totalmente. Incluso las primeras imágenes ya empiezan a tener fuerte impacto colectivo en la gente, en las redes y demás. Es eh, un edificio de una envergadura que hace tiempo no se hacía en Jujuy, incluso en el norte. Entonces, también a nosotros nos provoca mucha satisfacción y expectativa. Eh, a, lo que estamos viendo ahora es que el, el desafío como arquitectos está siendo muy, muy imponente, porque hay, muy, hay que ayornarse a las nuevas tecnologías, el edificio está exigiendo un nivel de proyecto al cual quizás no estamos tan acostumbrados por, por el servicio que intenta prestar o porque Amerian quizás lo impone, Así que bueno, estamos formando equipos de trabajo para poder llevarlo a cabo. Eh, te cuento que el, el, el proyecto se va, a, a, se, se está gestando a través de una plataforma que se llama Revit, sí. que es un software que eh, te hace modelar el edificio antes de, de tenerlo. Lo que, no. No, lo que nos da como beneficio es poder... Saber y anticiparnos a muchísimos inconvenientes de proyecto y de diseño, porque lo podemos ver en una computadora eso, eso decir, antes que llegue. Cualquier detalle, me imagino con, con este proyecto digital que tienen, cualquier detalle, cualquier cosa que ustedes vean, pueden detectarlo en el momento. La idea de, claro, lo que, el beneficio del programa es ese, ayudarnos a detectarlo antes y que las, las interferencias, las incongruencias sean las menores posibles para que no tengan que resolverse en obra. Todo lo que se resuelve en la maqueta digital tiene un costo ínfimo al lado de tener que resolver o picar una losa. Ese es el gran beneficio de este sistema. Lo que se hace es básicamente construirlo virtualmente, pero para poder construirlo el proyecto tiene que ser muy definido y muy acabado en todos sus ámbitos. Seba, eh, charlando con, con la gente de Villanueva recién, lo decían, eh, Seba, eh, le cuento a la gente, era el mejor que podíamos meter eh, en este proyecto, eh, y, y lo digo también, eh, no es porque él está acá, pero eso es lo que nos contaban. ¿Qué significa para vos? ¿Es una presión? ¿Es un halago? Digo, ¿Qué significa para vos que, que Villanueva, también una empresa que está hace mucho tiempo en nuestra provincia, apueste por ustedes? ¿no? Para mí es un gran gusto y un reconocimiento. Yo me formé en Villanueva e Hijos y mi experiencia se basó con ellos. Así que que me haya buscado nuevamente, para mí... Eh, es gratificante. Eh, el, el rol que hoy ocupo es de Project Manager, sí. eh, que consiste básicamente en poder coordinar y organizar los distintos grupos de proyectos, porque el proyecto no es solamente arquitectura. Tengo un, un, una persona que se dedica a hacer el cálculo y diseño estructural, que trabaja en Tucumán, y a través de este software podemos alinear todos los modelos en una nube para poder tener toda la información en conjunto. Asimismo con las instalaciones son unos chicos de Itera, de Tucumán también, que ellos también modelan su parte, que son las instalaciones de cloaca, agua, pluviales y demás, también se cargan el modelo. Eh, después tenemos otro que es el instalador sanitario, el calculista, que trabaja en Tucumán, en Córdoba. Lo que yo hago es vincularlos a todos para poder coordinarlos y poder lograr un proyecto que... Que vayan causando cada uno de esos, de esos ámbitos. Sí, ¿no? ¿Y esto es todo lo que me estás contando, todo es digital? Todo es digital. Todo es digital. ¿Todo es digital. ¿Cómo ha avanzado también todo? Sí, sí, todo es digital. ¿Eh? Cuando hablábamos con el ingeniero Carlos Villanueva el otro día nos contaba, cuando él llegó... ¿Y cómo avanzó todo ahora? Totalmente. Bueno, acá, ¿Acá está cómo avanzó todo? Es, es impresionante. Recuerdo como anécdota de mi primer edificio con Villanueva, me dieron un, un plano claro, un plan, plan, claro, y claro, había que hacerlo. Claro. Hoy vemos el modelo perfectamente, de ahí salen los renders, salen las imágenes. No puedo a, a, anticiparme muchísimo a lo que va a pasar. Es eh, y se va, eh, ¿Cómo es coordinar los equipos? ¿Es complicado? ¿Es más sencillo hacerlo virtual y no tan presencial? ¿Vos preferís hacerlo presencial? Y No, la presencialidad no es, no, es necesaria. no es necesaria. Lo que sí es difícil consensuar equipos que son tan diversos y que a lo mejor nunca trabajaron juntos. Porque si bien nosotros trabajamos en BIM, somos tres o cuatro los que trabajamos en BIM y el resto no trabaja con ese, con ese sistema. Entonces nos vuelve a pasar un plano en papel o en AutoCAD y nosotros tenemos que ayornarlo a la tecnología para poder llevarlo al otro nivel. Entonces, ir tironeando un poco con eso para poder llevarlo a, a la mejor expectativa, no sé, posible. Eh, sé que tenemos mucha expectativa. Eh, ¿Qué detalles vos nos podés contar en este momento que por ahí no se le ha dicho de, de lo que va a ser Amerian, No, Sabemos que va a ser eh, un edificio eh, metido con el tema del cuidado al medio ambiente, sí. eh, respetando el contexto de Jujuy, me refiero a lo autóctono, hemos escuchado muchas cosas. Vos que lo ves ahí digital siempre, ¿qué cositas nos podés contar que vas a decir, esto sé que va a andar bien? A mí lo que más me llamó la atención fue, bueno, primero que Villanueva ya viene poniendo energías renovables en sus sí, proyectos. Sí, sí, y eso es como, por suerte, una tendencia y está bueno. Lo que me está llamando la atención y que lo valoro es que están por trabajar con tecnologías eh, secas. No se va a hacer eh, la construcción tradicional de ladrillo y cemento. Se va a, a tirar hacia el steel frame y el drywall, que es lo que conocemos como durlo. La construcción en seco. La no... construcción en seco, que es mucho más rápida y obviamente ensucia mucho menos, mucho menos ruido. Eh, tiene muchísimas ventajas por ese lado. Y es una tecnología tan valiosa como la otra. Y está bueno que también se vaya ponderando para, para el ambiente, porque hoy en el entorno en Jujuy no está muy bien recibida y a lo mejor es tan bueno mejor como las otras, pero bueno, hay que romper a veces algunos mitos. Me parece que eso es un, va un valor que tiene, que se animen también a, a probar y demostrar que las cosas... Que se puede hacer específicamente con el Steel Friends, exactamente ¿no? con la conducción seco. Eh, Seba, hoy pasé por 19 de abril Lavallo, donde va a estar sí. ubicado el Hotel Amerian, y ya, ya están los eh, obreros trabajando, nos dijo el ingeniero Carlos Villanueva que fines de octubre, tiró como un palito ahí fines de octubre, ya con la piedra basal, digo... ¿Qué es lo que la gente tiene que esperar también para bajar un poquito las ansias? Sí, ojalá. Eh, lo que pasa es que esto, el inicio de obra y sobre todo con un edificio tan grande que tiene dos subsuelos, hasta que, un paso paso, hasta ¿no? que salgan de lo que se dice del pozo, sí. falta tiempo, porque hay mucho trabajo y muy importante por hacer. No se olviden de que el entorno es un entorno muy antiguo, de casas de adobe y tal demás. Cual, las cual. precauciones son extremas, entonces el tiempo... Es muy mesurado y se da cada paso bien pensado. No se demuele y se levanta sí, no, instantáneamente. Se está diseñando específicamente cómo plantar la torre en el medio para después usarla como puntal para sostener el entorno y después ir avanzando en troneras. Hay, un, hay una ingeniería atrás de eso, que obviamente da ansiedad, sí. pero bueno, toma su tiempo. ¿Más o menos cuánto tiempo puede llegar a demorar para terminar de construirse? Yo escuché, dos años y medio, más o menos, es lo que se estima. Es lo que se estima, yo creo que en dos años se puede hacer. Dos años. Sí, sobre todo por lo que te decía recién, estas tecnologías que son más rápidas. Exactamente. Eh, Seba, gracias por acompañarnos, gracias por haber venido a nuestro libro. Aquí en el stand del Grupo Villanueva. Realmente es un laburazo en el que... Están trabajando en lo que están haciendo y está bueno tenerte también. Eh, el otro día tuvimos con el arquitecto Quintar también que nos vino y nos contó sí. un poquito de todo el proyecto. Eh, para por ahí meterle un poquito más a la gente, digo, de todo este ánimo que hay, ¿no? De, de sí. venir y conocer y saber de qué se trata porque vemos las imágenes aquí en el stand y realmente hablan por sí solas las imágenes. Sí, sí. Así que felicitarte por el laburo que gracias. están haciendo y gracias por haber venido. Eh, Muchas gracias. Pañas. ¿Eh? El arquitecto Sebastián Fugaza, que nos acompañó en este momento, en este día, en este quinto día de la Expo JUI 2022. Estamos en Inversiones, arroba e hijos. Oc. Ahí estamos eh, transmitiendo en vivo este ciclo de entrevistas. Hacemos una pequeña pausa y luego seguimos charlando con más invitados aquí en la Expo JUI 2022, 21 a 16. Pausa y venid. del grupo Villanueva. Hoy vamos a hablar con el director de Villanueva, eh, con, con el Leo Villanueva, que nos acompaña gentilmente. ¿Cómo anda Leo? Bien, gracias, gracias. por acompañarnos. Gracias por venir y gracias por, por estar acá acompañándonos en la ESPO que, que está poniéndose linda. Uh -huh. ¿Le gusta lo que ha visto hasta ahora? Sí, me encanta, me encanta. Me parece que el empresariado Jujeño, muy rápidamente, con muy poco tiempo, respondió, respondió con calidad. Este... Vinieron, vinieron y vinieron a hacer cosas lindas, así que me gusta, me gusta. ¿Y qué es lo que se puede encontrar acá la gente cuando viene al stand del de Grupo Villanero? Bueno, esta es la primera vez que nosotros hacemos un, un stand que marca la presencia del grupo, de, la, de empresas. Eh, siempre, siempre estuvimos en la EPO desde hace más de, no sé, quizás 20, 10 años, 2010, cuando empezó todo esto. Y, pero es la primera vez que hacemos un stand del grupo y un poco la idea era eh, mostrar todas las identidades con las cuales... Nuestro, nuestro grupo se presenta en la comunidad y todos los, los, los productos y, las, y los servicios y las obras que hace cada una. De tal manera de poder también encontrar esta, estos puntos de contacto entre las empresas y, y, y de alguna manera también comunicar que hay un espíritu común, que hay una, una, unos valores comunes entre todas ellas. ¿no? Dar ese salto de empresas ¿sí? que tienen el mismo fin, pero digo, mostrarse como grupo. Sí, ese es un poco el, el, nuestra, nuestra última construcción, digamos así, temporalmente hablando. Eh, a mí me tocó ser gerente general de Villanueva Hijos sí. cuando todas las empresas estaban, operaban bajo la misma razón social, digamos así y el, el gerente general anterior le mi papá, con lo cual a mí me tocó, de alguna manera encarnar esta transformación que no fue una transformación simplemente por, por, por voluntad mía, sino que surgió de, de trabajar un plan estratégico de darnos cuenta que Dentro de la empresa había muchas empresas, había muchas, lo que llamamos al principio unidades de negocio, que después empezaron a transformarse en empresas, empezaron a tomar identidad. También eh, eso se dio de la mano de encontrar socios que, que se sumaran en cada uno de los, de los proyectos. Así llegaron Diego, llegó Gonzalo, Lara, y gente, gente muy valiosa con la que nos asociamos para que cada empresa tuviera su identidad, su gerenciamiento, su management, y así de alguna manera del 2016 hasta hoy, nací, no solo nacieron, sino que cada empresa como, como si fuera una persona adquiriendo como su propia identidad, ¿no? Claro. Y hoy de alguna manera nos mostramos todos juntos, pero ya bien claro quiénes, quiénes somos, ¿no? Exactamente, es, es muy importante y además la confianza que tiene la gente hoy en ustedes, yo siempre digo, cuando vas a invertir en algún lado, tenés que tener algún sustento, ¿no? Y creo que Villanueva, sin dudas el grupo Villanueva, eh, hoy lo tiene. Quiero quedarme con algo que vos decías recién, nombraste a tu papá, a tu viejo. Ayer di una, una charla, charlamos un poco acá y realmente fue muy linda, muy emotiva también. Y yo le pregunté qué veía él de diferencia entre cuando él llegó, cuando él comenzó y cómo lo ve ahora. Y los nombró a ustedes. ¿eh? Nombró a Fer, te nombró a vos. Eh, dijo, para mí hubo un quiebre entre, creo que fue 2005, 2006, corregime si me equivoco, eh, porque mis hijos se metieron. Yo, yo quiero que continúe de generación en generación. Y él dijo, cambió mucho, porque mis hijos vinieron con otra cabeza, porque vinieron con otra experiencia. ¿Qué es tu viejo hoy para ustedes y qué significa que yo te cuente esto o que él diga esto para ustedes? ¿Le mete presión? No, no, más, más que presión... Eh, o, ¿O más ganas? A mí, me, por un lado, me honra que, que, nuestro, que mi papá haya confiado en nosotros y, por otro lado, ya lo, lo, lo he dicho en alguna oportunidad y, y, y siempre lo repito, eh, el, el empresario que es fundador, el, el que es fundador de su empresa, sí. por lo general... Eh, no, no nace con la estructura de la empresa, con el organigrama, él nace haciendo. Claro, Los fundadores a hacer, a hacer. son hacedores, son sí, personas sí, sí. con mucha capacidad de trabajo, por lo general. Acá tenemos alrededor muchas empresas pymes que, que, que han crecido de la mano de su fundador. ¿no? El, el gran desafío del fundador es eh, dar ese salto al vacío que significa confiarle este, este hijo tan preciado a otros. Incluso aunque esos otros sean sus hijos, ¿no? Porque la empresa es un hijo más. Sí. Y, y el fundador tiene claro que él lo hizo de una manera, con unos valores, y que sus hijos probablemente comparten gran parte de esos valores, pero probablemente algunos no. Y lo, y lo que era muy importante para él ya no es tan importante en la segunda. Exactamente. Y sobre todo, yo lo que siempre le recato a mi papá, y, y, y se lo he dicho, digamos, es esta capacidad que él tuvo de dar realmente un salto al vacío. Uh -huh. Cuando digo un salto al vacío, es... Que tu, tu, tu cabeza te dice, tengo que ir en esta dirección porque esto es lo que la empresa requiere en este momento, pero tu panza y tu corazón tienen miedo. Claro. ¿sí? claro. Tienen, tienen miedo, tienen duda, tienen incertidumbre y dicen, sí, si yo se la suelto y la chocan, tal cual. y puede pasar. Tal cual. Y Entonces, sabes otra cosa, Leo, me parece que no es fácil tampoco ser el hijo de, sea no, quien sea, no, sea Carlos Villanueva, sea mi viejo, sea quien sea y tengo, como vos una empresita, algo grande, algo chico... Primero, porque sin duda coincido con vos, que creo que no todos los hijos, me pasa a mí, mi viejo farmacéutico, no todos los hijos seguimos el mismo ideal de Totalmente, padre, ¿no? claro. el, el mismo camino. Y, y segundo, no es fácil sacarse la etiqueta del hijo de, de, y creo que ustedes tranquilamente han respondido ¿no? con creces a, a decir, no, nosotros somos hijo de, pero traemos idea, trajimos esto, pusimos Es bueno, un desafío, eh, mi viejo siempre fue un tipo de muy bajo perfil, lo sigue siendo. Sí. Y, y nosotros hemos copiado un poco ese, ese modelo, no, no, no, nunca nos ha, nos ha gustado ser... Nosotros somos una empresa familiar, somos una familia trabajadora, mi papá y mi mamá llegaron a Jujuy en el 80 con, con dos nenes chiquitos y no mucho más. Y lo han hecho esto trabajando y nosotros de alguna manera honramos ese ese camino y esa, esa historia y nuestros y la gente que nos, nos rodea la gente con la que nos asociamos de alguna manera también comparte responde, estos valores claro. no sí, sí, sí, sí. entonces bueno yo creo que hoy mi papá se ha vuelto un, una persona un poquito más pública bueno a instancia de tantos años hace más de 40 años que se dedica a la obra y a la obra pública en particular en su inicio y ahora después a la obra privada y bueno eso le ha dado cierta notoriedad pero más allá de eso él sigue siendo una persona Súper humilde, que, que, que se levanta todos los días a las 7 de la mañana, a las 8 está en la empresa claro, este, y, y sigue trabajando, aun cuando hoy desde su, desde, desde su rol podría ser menos, pero bueno, ese es su estilo Y, y nosotros hemos, hemos querido honrar también esa forma de, de, de trabajar y de ser, ¿no? Así bueno. que esa, esa es como, eso está en nuestra vena, a veces... Eso no se puede traicionar. Claro, exactamente. Leo, te cambio de tema, nos metemos en Amerian, este gran proyecto que tienen ustedes. Bueno, venimos charlando mucho, por supuesto que es la gran novedad, ese gran proyecto que están presentando acá también en el stand de, del Grupo Villanueva. Eh, contame un poco de Amerian, contame un poco cómo surgió el tema, cómo puede hacer la gente... He visto que muchos dicen, che, ya quiero ver de invertir en Amerian. ¿Cómo puede hacer el Cugenio para hacerlo? Bueno, mira, Amerian es un proyecto que Fer lo viene, lo viene empujando hace un montón de años, por probablemente el 2018 2019 que, que venimos trabajando. Y, y creo que después de madurarlo bastante el tema, termina siendo uno de los primeros proyectos donde dos empresas del grupo trabajan de manera mancomunada, las dos aportando mucho valor. Me refiero a Valersa aportando una forma de administrar, una forma de financiar el proyecto y a Villanueva aportando todo su expertise en el desarrollo inmobiliario y en la construcción eh, hoy, hoy a Merian se presenta hacia los jujeños y hacia todo el país como una opción de inversión que va a tener un instrumento que te permita eh, acompañar probablemente con alguna tasa al principio, porque es un proyecto largo, es un proyecto de, tre de, de tres años, tres años y medio, eh, y después ser efectivamente dueño del hotel y cuando digo dueño, dueño va una parte del hotel, una parte de la renta del hotel va a ser tuya a partir de cada inversión y de cada inversor. Y eso, eh, el modelo de Condotel, si bien es bastante conocido en el, en el mundo y en el país, hay, hay muchas muchas experiencias. Eh, no tenemos ninguna cerca y me, nos parece que es una, una excelente oportunidad para entender que eh, es, es, es eso la inversión la que nos permite tener después renta hotelera. ¿no? Claro. Y eso, cualquier persona de Jujuy va a poder invertir en el hotel de Jujuy, de Córdoba, de Buenos Aires. Va a poder invertir en el hotel y después este, tener su, su renta mensual. Claro. Eh, y me parece una forma excepcional de, de, de meterse en el mundo de las inversiones con pues algo sí. uh -huh. que por otro lado es una inversión en la economía real, una economía hotelera. Eh, Valerza va a armar un instrumento que sea lo más, lo más amigable posible con el inversor, con lo cual eh, estoy contento de que hagamos este modelo así. ¿no? Invertir, me quedo con esa palabra, Leo. Eh, porque ustedes muchas veces han ofrecido, ¿no? Invierten en tierra, invierten, invierten en, en un departamento, invierten en una casa, pero ahora invertir en un hotel en Jujuy, creo que nunca se había visto eso. Todavía creo que no, pero, pero bueno, esta es la primera oportunidad. Y como te digo, eh, y esto me, me, me, tomo, me tomo 30 segundos para, para decirte algo que me parece interesante rescatar. Venimos en muchos años, eh, donde escuchamos a nuestros políticos decir que la economía se reactiva a partir del consumo, sí. esa es como una premisa que nos sí, han tirado sí, sí. hace algunos años y que entonces si todos consumimos eh, parece que la economía se reactiva yo tengo que decirle a nuestros amigos que, este, que lo que reactiva la economía es el ahorro porque el ahorro es lo que permite la inversión y la inversión es lo que permite el trabajo y la, el trabajo es lo que genera riqueza entonces lo más importante para una comunidad es su capacidad de inversión su capacidad de ahorro, que es después traducida en inversión, y eso es lo que reactiva la economía. Y yo lo he resta destacado en, en, algunas, en algunas inauguraciones de edificios donde nos ha tocado comentar cómo el ahorro de los jujeños permitió construir un edificio y ese edificio dio trabajo y generó riqueza. Y esta es el, la misma lógica, porque en el fondo invertir es previamente ahorrar, es privarse de algo para poner esa plata a trabajar. Y eso le da a la economía mucha más salud, que lo que, que lo que nos, nos propone el, simplemente el consumo. Y a mí me parece que eso es algo que los argentinos tenemos que recuperar: la capacidad de ahorro y la capacidad de inversión. Porque son dos cosas que son constituyentes de la riqueza. Sí, algo que está, creo, hoy muy muy difícil: ¿no? el ahorro. Eh, mucha gente que realmente no lo no Muy afirmé, es está complicado. Y sé que no voy un poquito en la rama, pero quiero preguntárselo. ¿Crees que hay que hacer más, eh, concientizar más sobre el tema financiero en las escuelas, en las facultades? Mirá, creo que sí, creo que sí, y, y de alguna manera me parece que el, el, los argentinos nos debemos un, un debate interesante sobre, sobre nuestra economía, ¿no? Yo, yo creo que, a ver, tenemos, tenemos muchas dificultades para en nuestra economía en el fondo porque los argentinos pensamos, pensamos, pensamos de, sí. de una forma que es un poco incompatible con el mundo, ¿no? Eh, el mundo hoy está empezando a invertir, en, en bajar costos, en bajar gastos, en hacer más eficientes las estructuras, las estructuras estatales, en bajar impuestos, y nosotros medio que vamos a contramano del mundo en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, me parece que sí es cierto que hace falta educación financiera, lo que pasa es que también hace falta una educación financiera que nos permita transformar... mira la diferencia entre un país rico y un país pobre no es necesariamente los recursos a veces nos parece a los argentinos que tener recursos es lo mismo que tener riqueza, y no es lo mismo. Si vos tenés recursos, pero no tenés trabajo, si no trabajás esos recursos, no se transforman nunca en riqueza. Vos podés estar parado arriba de una, de una mina de diamante, pero hay que excavar la mina y sacar los diamantes. Y lo que hace eso es el trabajo, no el recurso. Entonces, la ecuación de la riqueza es una función del trabajo y no una función del recurso. Y esto nos pasa mucho a los argentinos, nos parece que como estamos parados arriba de una tierra que es muy generosa en turismo, en recursos naturales, en paisaje, en lo que sea, creemos que los recursos son lo mismo que la riqueza y no es lo mismo. Tal cual. Leo, nos has hecho una educación financiera en un ratito nada más que hemos charlado. Realmente te agradezco esta linda charla que hemos tenido. Hemos hablado de, de todo un poco. Así que te agradezco que hayas venido. Y bueno, pues estás acá en, en, en el stand, por supuesto. Sí, estamos acá todos los eh, días. La Hasta gente el domingo que, que viene puede charlar con, con ustedes Debe también. Ya, y va a ser un placer recibirlos a todos acá. Y me quedo con algo que me dijiste el otro día. Salí del pasivo, metete en el activo. ¿Eh? Hay que comenzar a Hay que hacer. A vamos ver hay, hay que comenzar a hacer y es lo que vienen haciendo ustedes hace... Un largo tiempo ¿eh? con, el, con el Grupo Villanueva. Gracias, Leo. Gracias, Gracias. Mismo, gracias, gracias a toda la gente. ¿Eh? Linda charla hemos tenido en el día de hoy con el arquitecto Sebastián Fugaza, con Leo Villanueva, también director del Grupo Villanueva. Realmente muy, muy interesante en lo que hemos charlado recién con, con Leo. ¿Qué hora es? 9.34, 21.34. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Sigan las redes sociales. Arroba @VillanuevaHijos. Inversiones, arroba Villanueva Hijos Ahí estamos con este ciclo de entrevistas muy interesantes. Hemos arrancado el viernes Seguimos hoy, vamos a seguir hasta el domingo, así que le agradecemos a todos lo que le dan me gusta, los que comienzan a seguir las páginas, por ahí vamos a estar. Y si no, lo suben también a YouTube, van a ir contrar, cortando las entrevistas y van a ir subiendo a YouTube también todo lo que charlamos aquí en este ciclo de entrevistas. Nos vamos, nos reencontramos mañana, día número 6 de la Expo Jui 2022. Gracias por acompañarnos, que tengan una linda noche. Chao.